Módulo Académico de Aprendizaje, Teoría General de Sistemas. ¿Qué va a aprender? Aprenderá una competencia general que es brindar soluciones a los problemas complejos de las organizaciones por medio de análisis de sistemas de sus elementos y las interacciones internas y externas de estos y con su medio. Esta competencia se subdivide en dos elementos de competencia a saber que son identificar la dimensión de la teoría de sistemas como metodología del conocimiento y aplicar las propiedades y principios básicos de las disciplinas sistémicas, fundamentalmente la cibernética, los autómatas y la informática. ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a través de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que hemos planificado para cada unidad didáctica. La primera unidad didáctica se denomina Enfoque Sistémico. En ella deberá estudiar las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación conceptualizando y caracterizando un sistema. La segunda unidad didáctica se denomina Inteligencia Artificial y Cibernética.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 Luego de haber leído esa introducción, se sugiere darle una mirada general al módulo y proceder con la realización de las primeras tareas interactivas disponibles en la plataforma. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.